Hablemos de temas de salud y de hecho nos ha preocupado mucho. Tenemos un escenario, ¿en qué sentido? El escenario de, de las mesas técnicas, se está trabajando para el Seguro Sistema Único de Salud, el Seguro Universal, que arranca este 2019. Eh, hay sectores con los que se están reuniendo, ¿para qué? Para que se pueda viabilizar precisamente y entender también las demandas, cómo tiene que aplicarse, porque esto arranca, repetimos, el siguiente año, paulatinamente, pero ya tiene que arrancar. Y tenemos un escenario de un paro indefinido en Santa Cruz por el tema de las medidas en la investigación, en el caso del niño Sebastián, la doctora Yapis, y eso también un rechazo al sistema único de salud. Vamos a hablar de ese tema, pero esto vinculado también al Seguro Social de Corto Plazo, las cajas. También es importante vincular, porque estamos hablando del sistema. ...de salud y el trabajo que tienen a partir también de estos cambios que se han ido desarrollando. Hoy está con nosotros José Luis Martínez, director de la ASUS, de la Autoridad de Seguro, eh, que nos acompaña hoy en los estudios. Doctor, bienvenido, es un gusto. Buenas, Buenas noches. noches. Bienvenido. Un gusto, el gusto es mío. Sí, eh, explicar de que eh, evidentemente nosotros extrañados esta mañana teníamos oh, una actividad en Santa Cruz, nos hemos, eh, hemos tropezado con este paro que ha, ha comprendido inclusive a la seguridad social... Como nuestro decreto menciona, nosotros abocamos a la supervisión, fiscalización, regulación de los entes gestores, de las cajas de salud. Sin embargo, bueno, dado el caso de la doctora Yapis, usted decía, pero también nos preocupaba que haya un rechazo... ...al sistema único de salud... ...tenemos que diferenciar que no es seguro universal... ...el seguro es para la parte contribuyente... ...contribuye más, hay diferencia... ...de acuerdo a la contribución... ...y estamos hablando de un sistema único... Uh -huh. ...que englobe o que tenga acceso... ...toda la población... Eh, ...y bueno decimos de que... ...extrañados porque no entendemos... ...cómo un grupo, un gremio... ...parte de la población... Eh, ...afiliados a un colegio... ...puede... Este, limitar el derecho constitucional que tiene eh, la población que no tiene acceso al, al seguro de salud tenemos una población económicamente activa entre los cero de, en sí este sistema único y llegaría a beneficiar a la población, sobre todo arriba de los 5 años hasta los 60 porque entendemos que la ley 475 cubre desde los cero desde, desde que nace uno hasta, eh, hasta el, eh, inclusive hasta los 5 años y de 60 para arriba eh, está claro, cubierta la como población. esos dos sectores exacto ¿no? sin embargo sin embargo hay un grueso, hay un grueso son 8 millones de eh, habitantes que comprenden ese grupo etario, de esos 8 millones la seguridad social abarca o cubre mejor dicho a aproximadamente 3 millones 500, eh, 500 mil, eh, personas, entonces estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas que también contribuyen, que son trabajadores que aportan al desarrollo del país pero que probablemente no tienen ese acceso ni ese seguro. Creemos que es importante, entonces, eh, eh, saludar o abrazar esta audacia de, de nuestro gobierno en el ánimo social de cubrir, por eso vuelvo a reiterar, lo que constitucionalmente está establecido desde el artículo 18, 35, 36 de la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese hecho ya se han mencionado primeramente de que se tocarían algunos eh, recursos de la seguridad social, cosa totalmente... Mmm, Contraria a la verdad, porque nosotros hemos asistido a todos los encuentros por la salud y la vida a nivel nacional y a las conclusiones en Cochabamba, que en la mesa 1 específicamente se hablaba del de financiamiento de este sistema único. Y pues claramente la población trabajadora que también asistió eh, mencionaba de que esto no iba a ser afectado en lo absoluto ni en, en la infraestructura y mucho menos en la parte de financiamiento. O sea, los aportes de la población asegurada quedarían al margen de la implementación del de sistema único de salud. Entonces, en ese entendido es que nosotros decíamos no entendemos cuál la visión Probablemente esto tendría que llevarse a debates técnicos. Podemos eh, eh, tal vez resolver algunas dudas, algunas susceptibilidades que pudiera tener el, el gremio médico. Para empezar, jamás se ha hablado de incrementarle pacientes a, a ningún médico. Hay parámetros que les cubren, por ejemplo, cuatro pacientes por hora. El gobierno desde el 2005 al 2017 ha eh, estado preparándose para, para esta situación, dado que ha mm, creado 1.032 nuevos establecimientos. Desde, la, desde el inicio de la Constitución ya uh -huh. se hablaba de un sistema único eh, de salud. Por lo tanto, el 2010, el 2013, se hicieron convocatorias por el Ministerio para estos encuentros, para consensuar cómo se iba a implementar este sistema único. Ahora, este año, en enero, el 4 de enero, la CONALCAM, ya eh, preocupada por, por porque no se daba esta situación, convoca a estos encuentros para definir cómo se iba a aplicar esto. Le vuelvo a reiterar que constitucionalmente está establecido. Sin embargo, tenían que llevarse los encuentros en febrero, en marzo, y recién en, en septiembre, octubre, empezamos a llevarlos a cabo. Entonces, eh, hubo una participación. Muchos dicen que solo era político, que solo... Eso, eso le va a decir, doctor, sobre la participación. Porque tenemos hoy a, a los médicos, a la dirigencia de los médicos, la que está a la cabeza, por ejemplo, del doctor Larrea, eh, la dirigencia, que, que no, no participan y no, no ve como una opción. Hoy al ministro de Salud lo escuchábamos decir lo siguiente, que nos hagan llegar su propuesta, veamos, a pesar de que estaban invitados, sin embargo, decimos vamos a entregar a, los, a las agrupaciones políticas, si más no me equivoco, la, la última declaración que escuché... Eh, pero no se entiende, ¿no? ¿cómo se construye? ¿Quién, ¿Quién tiene que liderizar la construcción de un sistema único de salud para que pueda ser implementado recogiendo las las mismas voces de, de todos los sectores? Eh, después el, el ente de salud, el ministerio evidentemente. ¿Cómo se entiende esta parte más política, más eh, un, un tema de, de decir no, no no quiero participar o cómo efectivizo como dirigencia del colegio médico la propuesta que se ha trabajado por, por este sector. De hecho, en estos encuentros se ha discutido sobre todo la manera en que la población quiere ser atendida. Uh -huh. Entonces, esto no conlleva aspectos netamente técnicos científicos como lo hace ver el colegio médico. Decir también que en dos de los encuentros, por ejemplo, ha participado los SIRVES, la Federación de Sindicatos y anexas y hoy por hoy, inclusive, hay un mayor oído. Entonces, nosotros particularmente hacemos dos lecturas. Uno, es, se devela nomás una posición política ¿no? Al, eh, a la intención de nuestro gobierno, que, ya le digo, es más una medida social para el beneficio de todos estos 5 millones de, poblas, de, de habitantes, pero además... Hay otro aspecto que se deja entrever, una defensa a la parte privada, porque si es que se, se implementa esto, bueno, ya está establecido, es vinculante además, a partir de enero, de hecho, quitaría este, este, estas ganancias a, eh, al sistema privado, de la cual muchos de los, de los, de los profesionales forman parte forman parte ya sea como socios ya sea como dueños de las clínicas o ya sea como personal eh, de base pero de alguna forma si, si vemos estuviéramos haciendo recibimos el sueldo, atendamos o no atendamos pacientes en el sistema público uh -huh. pero si a la vez trabajamos en el privado por ejemplo, hoy hay un paro la población no va a esperar a que se solucione el paro, la enfermedad no tiene horario y por lo tanto va a acudir a la parte privada donde estos médicos que están parando van a recibir igual algún rédito por el paro y la clínica, desde luego que sí. Es. Este hecho es preocupante porque ya es reiterado. Por día, un promedio, los médicos que dejan, que no trabajan, reciben con un promedio entre 500 y 750 bolivianos. Entonces, ello es lo que preocupa y que necesariamente en cada paro se debiera determinar si es legal o ilegal. Pero además en el caso de Santa Cruz es muy delicado porque se estuviera perjudicando a mucha otra gente, a muchos otros niños. Uh -huh. Entonces ya, ya eh, no, no, no podemos interpretar, no podemos co comprender eh, que no te, se tenga esa sensibilidad. No podemos supuestamente, si es que hay algo injusto interpretado por el colegio médico, combatir con algo aún más injusto porque estamos limitando, estamos atentando a la salud pública de esos niños, de esa población que no tiene recursos ni siquiera para el pasaje, viajan de otros lados para decirles hay paro y por un tema netamente jurídico. Doctor, 54 días nos daba eh, datos, por ejemplo, esta jornada, uno de los asambleístas, diputados, más o menos, si no me equivoco, eh, de paro en lo que va de esta gestión. Estamos hablando, si vamos con los días hábiles nada más. Eh, Dos meses y medio, casi tres de paro. Desde luego. Una vez más le digo, creo que, por ejemplo, no el, el sistema de aguas, quienes nos dan, nos proporcionan agua, no. no pueden, el líquido vital, no pueden tener algún conflicto y cortarnos el agua. No. Es, un, es una medida que afecta, atentaría contra la salud. Entonces, de la misma forma, pueden haber otras medidas que no afecten que no, que no vayan a afectar el derecho fundamental que todos tenemos, el derecho a la vida. Entonces, esto es una, en un orden de prioridades en nuestra Constitución, está consagrado ese derecho que tenemos. Entonces, tendrá, pienso Dios, de oficio eh, nuestro, como ya lo hizo alguna vez el defensor del pueblo, plantear una acción para que eh, esto se revierta. No podemos cada vez que hay alguna situación que no comprenda, que no sea comprensible, que, que, que le dé un pincelazo al gremio médico directamente parar, perjudicando a toda esa población. entonces Inclusive se, se, se deja entrever que no se tuvieran estudios, desde luego que el ministerio tiene estudios, desde el 2005 al 2017, por ejemplo, se ha incrementado en aproximadamente un millón la población en ese grupo etario. Se han hecho alrededor de dos atenciones por cada, por cada individuo o persona, ciudadano desde el grupo entre los 5 y los 60 años tenemos los eh, costos por prestación en un primer nivel en un segundo nivel y en un tercer nivel por ello también se ha eh, calculado el gasto promedio que tendría que tener, decían, gasto per cápita por lo menos de 2.36 uh -huh. dólares por persona de, este, de esta población en este grupo etario, entonces se tiene calculado inclusive cua, a qué nivel Nivel se tendría que financiar con, con un porcentaje aún mayor. Y desde luego está demostrado que los sistemas, varios sistemas de los, de los países eh, aledaños tienen necesariamente una, una prioridad en el primer nivel. Un 40% de todas, de todas estas atenciones pueden ser resueltas con promoción y prevención. El problema es que... Hoy por hoy la salud en Bolivia simplemente es antropocentrista, hospitalocentrista, entonces es asistencial y nada más. Y va por ahí. Entonces no hay bolsillo que aguante. Y peor aún, en un, en un país donde tenemos que ver la economía en, en salud, no vamos a ir al asistencialismo puro. Que definitivamente nos convertimos, o oh, este desarrollo de, de, la, de la tecnología nos ha convertido a los médicos en emisarios de la venta o compra del de, de la, el, el desarrollo de, de equipos médicos. Pero no estamos haciendo salud, estamos haciendo enfermedad. Estamos curando y nada más la enfermedad. Pero no estamos preservando la salud que es más efectivo, llega a más mayorías y es más efectivo y más económico. Prevencia. Quiero agradecerle, doctor, por habernos acompañado, conversar unos minutitos sobre este tema. Vamos a seguir, y de hecho tenemos entrevista también en Cochabamba eh, sobre el mismo tema. Ha sido como siempre un gusto, siempre bienvenido, doctor. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Cualquier cosa estamos para servir.